Con la primera noticia de hoy que les gustan a Genoman. Cherry, el Cherry Scum, hmm. le tira a Cocuyuela. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? El Cherry, mire, mire, mire. ¿Eh? Le tiró a Cocuyuela. Pero eso más se le ocurre al manager, que ustedes saben quién es. Tirarle a Cocuyuela el Cherry. ¿Eh? Pero, ¿y Yo vivo? pensaba que el loco era Kiko. ¿Eh? Pero este muchacho, Santiago Matías, que es el manejador de él, tiene que, hay muchos muchachos con talento que pueden darle la oportunidad que le están dando a este loco viejo. Al Cherry Escón. ¿Eh? No hay manera cómo hacerle entender este muchacho que tiene que hacer música. Y no lo queda. Y no ponerse a tirar coscu, a Cocuyuela. ¿Eh? Eso es como cuando las palomas les tiran a las escopetas. Tirándola a la escopeta. Porque con un verso que Cocuyuela le tira, pienso que está desafiando al veterano cantante. De reggaetón, Coscuyuela, el pero Cherry Scone. Pero yo creo que... ¿Se, Cuy... puede, ¿Se puede escuchar lo que... ¿Se puede escuchar la... Yo creo que Cuyuela. No, no, no se puede escuchar. Es peor si le responden esto. La tiradera en un, en un nuevo proyecto musical del Cherry. Está la tiradera... Mira, mira, mira. Ay, ay Dios San mío. Dios ay, Borracho. Mira, mira. ¡Muerto! ahí. que le gusta <ríe> a la menor, el Cherry Scone. Tiene talento el eh, muchacho. No, él tiene talento para pintarse el cabello. Verde, lumínico, señores. Es eh. lo único que el tiene. Yo pienso que, que él tiene que enfocarse en la rama de lo que lo dio a conocer para que él pueda lograr su sueño y le den un Cassandra un día. <risa> <risa> no se puede poner en duda porque compositor del año, ¿quién es? Eh, Bad Bunny. Bad es un tipo que... Que no es normal. No. En un sentido de que él es... Como artista. Como artista. que él hace lo que le gusta y, y cosas así. El Cherry Scone le tira Cocuyuela, señores. Pasamos al siguiente tema, el cual es preocupante. Hoy tenemos aquí, señores, para que usted no se muevan de su casita. Hoy tenemos el Blinte. El hombre que está matando en las redes por el video que ha ocasionado comentarios. Ah, pero por eso fue que Génesis sí, no vino. Por eso vino. fue que Génesis no vino, porque oh. el Bintle está aquí hoy con nosotros, señor. Un hombre puntual con su equipo de trabajo. Fue que Génesis, cuando eh, él no estaba, estaba hablando muchísimo. palabras. Claro, no, yo lo llamé, le dije, Bintle, venga, que yo soy la gente que apoya a los muchachos oh. urbanos de aquí. A unos cuantos, porque los por otros... Por eso es que el hombre anda corriendo. que Yo soy malagradecido que por otro porque yo lo ayudo muchísimo y después... Apoyámoslo pero el bueno. Bintle... Eh, fue recomendado. Me dijo, llama el muchacho, que ese, lo llamamos de una vez. Y dijo que sí a los osobrosos, los que están matando la liga, Ap sin compartir en grupo. Apoyamos lo okay. bueno y lo sano de la música. Hola. No, y un video eh. de calidad, que eso parece Brasil. 4K. ¿Eh? 4K. ¿No? Con la gente de Bonilla. Esa gente son mías. Atención, Génesis. Como hoy te iban a responder y ibas ah. a perder, que no estás acostumbrado a perder, eh, no viniste. El, lo traje. Señores,